Vlog aquí entre 909 y hoy de nuevo tercer vlog aquí de los Estados. Eh, seguramente no han visto el vídeo de la un vídeo que igual bueno, no sé si se ha subido, entran por aquí la miniatura. Si no, no, que por si sí, ese vídeo pues, lo sigo editando. Pero como estamos con esto de casi vlog diario, por eso eh, grabo, edito y, y grabando y editando así al mismo tiempo todo. No, sí. por era? Pues igual eh. No. Ahí está el caminito. Bueno, aquí hay que hacer un poquito de parkour por aquí. Así que... Niño, sí, niña, no ni no importa. Él no, él no va a pasar nada. Así que yo dejo la intro por aquí y empecemos con no, el video. Mundo. Tiene que ser una. Quiero aprovechar ahorita para eh, invitar a un amigo aquí a los scouts, me que ya lo conocerán de otros videos, que es el señor de Gastón75, así que Gastón, si estás viendo este vlog, ¿ve? ya se ponen en los comentarios y ya sabes que el sábado, el, pro, o sea, el próximo sábado, tenés que venir aquí a los scouts. No sé si vas a llegar a mi casa para que nos tengamos o si vos va a venir directamente aquí al parque de bataola así que igual ahora sí vamos con lo de los juegos y lo que salga en el día lo voy grabando videolog prácticamente que okay. listo pues el primer juego se llama pelando la mujer ¿Qué? ok, okay. Que tienes que hacer una fila de todas sus prendas que tienen hasta donde más llegue ya, eso es válido. La... ¿Se van a quitar lo, las prendas de ustedes? Y van sí, a no las van a caer, caer en la calzones la... tampoco. Porque yo he hasta que quedaron en bote, porque son otros otro momento. Pero bueno, no estamos en tiempo. no esos tiempos. Eso es uno. Entonces, eso es lo que consiste: se vale paja, botella, zapatos, lente, menos la mascarilla, ¿verdad? Porque ah, sería. Traje, ¿eh? pero, sería el desastreo de los bueno, Cola, todo. No. Teléfono. Todo lo que anden es lo que van a poner, listo, al pistacho, van a hacer no, no, sí. André, lo que está hasta donde viene Andrés, lo que se es te pedir un favor, guardar la cámara poner. Y... Okay. vamos a hacer unos cambios, eh, Paladino y Andrés se van juntos, ¿verdad? Nati va con él y el... Andrés. No, es te vas con ellos, Chino? 15, ¿verdad? No La Ok, ¿por qué los puse así? Pongan atención, un de la, la ¿Por qué les funciona? Se supone que ya son sus edades. Ellos son los caminantes. Bueno, todos decimos que es sinvergüenza. Ustedes me entienden. Y ustedes entren porque tienen la edad de los rojos. Vos, porque tenés que ser rojos. A Entonces vos vas a entrar con patrulla. Patrulla es una marcada. Tienes que poner su nombre. Sea águila, sea lobo, toros. Conejos. Opa, ahí ya, ahí les vamos a dar un ejemplo. Para Voy que ustedes hagan su nombre de patrón y con eso van a trabajar. Se les da cinco minutos, ahorita. Bien. ¿Sí? Hoy tres para que les quede rato. Ustedes ya los manejan más que todo. Ustedes no van a poder decir cuál eh? es. Ustedes ya tienen que elegir. Del nombre. No, ya tienen su nombre, el pues. El, que trabajen con él. Ares. Sí, Ares. Uno. No, ortese, no se Yo te que meter una sola pieza. una sola toda. Vamos a poner la camisa de los que está Sí, pues está todo que Esa es la imaginaria. Pero queda para acá. Queda para acá. Ah, imaginaria. si andas el bolso, todo, todo, todo Aprovechar que algo de grabación Los zapatos los teléfonos, la hijo de puta? zapatos? los que ¿Me lo ¿Válidos los cordones también? No, no, no. Los no, no, no. cordones son válidos. un un niño. rayado hey, hey, hey, sí. no, vos no, pues... que no, <multas> <multas> Se posiciona, ¿verdad? ¿no? ¿Vos también? No, no, no, yo no Tina no. te toca No, no, no, Yo me pongo ahí, pero ahí no, porque me lo soy, ¿Era por el sol primero? Ahora no muero O sea, te llevas los hombros son Aquí pues te ¡Vamos Ayuda, No No No No No te No te No te ¿Quién va? Sí, ¿Ponete Oye, no es a que tengas una cámara o Es sea, una que grabe Dale, ahí se dice, le, dice, le pone en 4 No, se me dijeron Dale Agarralo, sí Ahí no, aquí, aquí, aquí Dale, aquí, aquí No poner falla Dale, suéltalo, suéltalo ah, Dale, dale, dale ¡Apúrense, mío! ¡Súbite! un pie primero! usted, niño! La... Pero, ¿Por qué quiere la linda? Es que no lo estamos haciendo bien, hombre. Lo dejan solo a él, solo la carga a él. Usted niño, usted está al otro lado, ayúdame por lo menos a empujar el pie. Listo, pues vamos a dejarlo ahí tres, porque si no, no nos vamos hoy. Vamos bien, eso sí. Bueno, ya. Ah, usted ya está grande, se puede tirar solo. ¿Quién primero? <risa> Pueden trepar por el árbol sin tocar la cuerda.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 muy bien, muy bien, muy bien. Hecho, muy bien hecho. ¿Quién de ustedes va ahora? Gracias, Dios, por eso cualquiera mochila. Pero yo diría a, a traer una mochila y te la pones ahí para que no te... porque, porque lo que le molesta es el zapato, seguramente. Vamos, China. Okay. China. Dale, haz cámara, apuraste. ¿Quién va? Yo dije que yo voy de último. Ajá, pues yo estoy como va de último, no vas a colaborar ahorita. Porque... Pero eso, ¿Quién se va a pasar? ¿Quién se va a pasar ahorita? Pero, la pata ahí para ahí, ¿no? Bueno, a trabaja. trabajar. ¿Eh? No, sabes que mejor ponete. ¿Puedes saltar o te agarra también? ¡Calmarte! ¡Lo vi sí! Tranquilízate. Dale, dale, dale. Vení, saltá, saltar, saltá. saltá, saltá. Salta, salta, salta. Muy bien, muy bien, muy bien. Solo quedan dos. Vamos, a Lina. La No, ponete vos. Poné las dos manos en los hombros de ella. enfrente, enfrente ahí. Poné las dos manos en el hombro ahí. Eso ahora vas a hacerle el ánimo a levantarla de aquí. Se que ya? Sí. Encontro, ¿cómo? Ah, si se allá. Sí. cuatro cómo. levantar recta. O sea vos tenés que quedarte recta en un momento ahí, tenés que hacerle sí, el esfuerzo. Si la... ¿Qué pasó? No, ¿Eh? sí, ¿no? los... sí. ayuda, pasa? ¿Querés jugar con nosotros? Sí, que te las patas. Sí, dale. Porque la esfera vamos a pasar al otro lado de la cuerda. Sí. mira, primero ¿tú la las pones aquí. Entonces, pasas Yo te tengo una, y después pasas la otra. Así. No. ¿Cómo estás, Así, él le da. Esto. Una GoPro. No. Andrés, una no no noche. Es ¿Eh? noche. Y que no. está esperando. No. Está Walter, Volter, graba, mira, ahí está, ¿ves? ¿eh? Lo que está grabando ya, ¿viste? grabarlos a ellos ahí. Ahí. ahí. No, no tiene noche. ¿Cómo hace no. noche? Eh, tiene el mal la mano en el lente. Así, mira. No no, no, revolta, no. Aquí. No, o sea, ¿Qué? Ponga la mano, ¿sí? Mañana, Andrés. A ver, la grabación. No se ve. ¡Dale, agarra luz pies! ¡No, A ver, cálmate. Sí, mira, mira Oca, pasa los de, pies. De, ¿Por pie? pues qué no pasa como todo? ¿Por ¿Ah? qué no pasa como todo? ¿Por qué no pasa como todo? ¿Por qué no pasa como todo? ¿Por qué no ¿Para qué se puedo poner? así. qué te puedo poner? ¿Para qué te estoy tocando. Pero tiene que estar nada. A ver, ahí no creo que no ver. Ay, No, ¿Qué, qué, qué? Ay, ¿Qué me Ay, no, no Es luces? No, es que no necesita luces, no esa también. cámara es especial sí, sí. ¿Ah? No necesita luces Andrés Eh, apá, pon, pon pon así, pone así, pone así por favor. Yo a, sí, a la verdad, traer, Dale, China, si yo hablen cabazos, solo dos faltan Dale, no, sí. dale China, dale, China ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ay. ¡Ey, hey, ay, ay, no! ¡Uy! No un... bueno, ¡Dale, dale, pate. dale! ¡Vaya! ¡Vaya! mano ahí, que ¡Vaya! el ¡Vaya! ¡Vaya! parte, no, pero... no esa, esa parte, por este lado! Sí, este! el lado? está buscando el muy bien, André. Muy bien. todo el equipo está del otro lado, aplausos, el equipo el trabajo, ¿no Pero bueno, yo voy a dejar el blog por aquí, Gastón dicen, si estás viendo el blog y ha llegado hasta esta parte, acordate que el sábado te voy a traer aquí a los Scouts para que conozcas cómo es, y que te distraiga un rato porque Llego a la casa a ponerme a editar los videos Así que... recuerdo A ver... Así que Gastón ya sabes que si hasta esta parte El sábado te, te traigo Porque es una invitación que no me puedes la Además que te la estoy haciendo aquí en Youtube Yo voy a dejar el... Vamos a hacer un bonus, vamos a pasar de acá para acá a Walter ¿Eh? Bonus clip Sí, claro, solo para Walter que sí, ya se sabe, esta agotada Vamos Walter Venía, Vamos a más rápido ¿Y Si tú está si estás al otro lado Si mi hombro y quiero darle al cine Vamos a la venta Porque no lo agarran a la venta Pirato, No a la venta la Pero a la el ejercicio aquí nomás, hombre Ahora si le no puedo darle hombros, hombro. los mejor, todavía No lo con los el... sí, con los pies, con los pies, con los pies. los pies en los hombros. No, ¿Lo no Los pies en el hombro. los pies aquí. Los pies aquí. No O sea, así, mira. O así, así, así, Así. Dale. dale. Él no puedo es una barrera mental. Vamos a pasar entre todos, por hack. Con esto como Superman, así, con las manos arriba, mira No, no, no, ya no te vas... así, con las manos arriba, así, Ahí, así como, Así, ¿ve? Así como que está volando. Así, eh, como que vas a volar real. ¿vale? Sí, para arriba. Dale. ¡Muyado! <risa> ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, Walter! ¡Vamos, las manos hacia adelante! ¡Las manos hacia adelante! ¡Las hacia adelante! adelante! No al niño, la mano, el, la mano. ¡Las manos hacia adelante! <risa> Así ¿Sí, no, Walter, sí, sí. las manos como Superman, te dije. Sí. Ahí, ahí, y la otra. Puedo tocar sí. la cuerda. Ahí, vamos, no, vamos. No toca la cuerda. No, soltar la cuerda. soltar la no, puerta. Senta la cuerda. saca la cuerda. Ah, pues ya otra. Ahí. Dale. dale, dale, dale, dale, dale la no fui contrario, pero no te voy no, Te trae la demanda y ya está. Dale Walter, dale Walter. Muy bien, Walter. Aplausos para Walter como toda la sí, cámara sí. en la boca. ¿Eh? ¿Te gustó? Sí. Yo dale pues. Dale, dale, dale, dale. Dale. Dale. Okay, chicos, buen trabajo, creo yo. Este, pe, platiquemos un poquito de lo que a pasó ver, aquí, a ver qué es lo que casuco. podemos aprender. Sí, sí. Ah. Primero, ¿cómo nos sentimos? Sí. Orgullosos. Bien. ¿Por qué? No poquito bueno. de la comunicación. ¿No? ¿Cómo decir? falta de comunicación. ¿Por qué? Explícanos un poquito. Puerta. Puerta y confianza. y confianza. personas no muchos hablan, todos yo. hablan y no, no escuchamos. Hay que hacer un esfuerzo por escuchar. Y ustedes dos, hay que hacer un esfuerzo por colaborar. Sí, qué? no es asunto Finalmente. de que me pasaron y entonces estoy siendo disimulados y no. Tengo que seguir colaborando con el grupo. ¿Alguien más? Yo, no, ¿sí? ¿sí? fuerte y confianza. ¿Sí? Sí, me parece que es de destacar lo de, ¿cómo se llama? Este? ¿Cómo se le dice? Paladino. que no, pal pal pal pal el, el, el, el sacrificio pues, de ponerse este el, eh, para los okay. sí. para que la gente lo, lo, me foto. lo maltrate. Pues en los equipos de trabajo se necesita eso, es que, que, que alguien que haga el sí. sacrificio. ¿Qué crees? No foto. Bueno no. chicos, yo un aplauso para ustedes, ¿Sí? merecido, porque hicieron muy buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo, ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Ah? Hasta aquí el vlog de hoy Recuerden suscribirse con la campanita activada Para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video Recuerden también comentar lo que les ha parecido el vlog Recuerden comentar lo que les ha parecido el vlog Dejar su buen like Y... Eh, solo sería eso Recuerden que mi, todas las, mis redes sociales Están aquí abajo en descripción Como Instagram YouTube, bueno nada YouTube siempre, servidor de Discord y, y la nueva que estoy en eh, TikTok. Así que recuerden en, eh, suscribirse y darle obviamente a no, la es una campanita activada para que yo te les avise, a ver sin video y nada más que quiero. Yo me despido, nos vemos, nos vemos en un siguiente vlog y recuerden, vivan al extremo.